Vaya qué día tan hermoso. Sí, es la clase de día que te hace estar feliz de ser saludable y viva. Oye, ¿por qué no jugamos béisbol? Esa es una buena idiota, amiga. ¿Estás lista? Lista. La estoy esperando aquí. Lista, prepárese para ese Hong ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay perdón! ¿Te sientes bien? Sí, cielos. Creo que no estaba lista para eso. ¿Estás segura que ya no estás? Bueno, no creo que sea segurita jajaj. Thank <laughs> you. ¿Cómo no, amiga? No quiero llevarte al hospital. Sadie Ardillita, gracias por traerme al hospital, pude haber quedado mal, eres muy bonita. Ah, ah, ah te voy a salvar Saji Ardillita, jare que se detenga, no desesperes Sadie Esquirel. Hola chicos, soy el Simón Fosky, es un hecho que el 90% de accidentes ocurren en la casa, así que, tened cuidado.